En este video vamos a ver cómo ingresar a Mitec y a SuccessFactors. Nuestro primer paso es ingresar a Mitec a través de tu navegador. Vas a escribir la dirección miTech.itesen.mx y vas a dar Enter. Te va a pedir tu nómina y tu contraseña y vas a dar clic en Ingresar. También te va a pedir el token, el cual tienes que tener habilitado en tu dispositivo móvil. En caso de que no lo tengas, puedes pedir apoyo con Tech Services. Una vez dentro del portal de Mi Tech, vamos a ir a la parte del menú izquierdo a la sección de Rol Académico. Y vamos a encontrar el menú de Mis Servicios y Herramientas y vamos a poder encontrar el menú de Success Factors y puedes dar clic. En caso de que no te aparezca el menú todavía, también puedes utilizar el Spotlight o la lupita... Y buscar los servicios escribiendo la abreviación de SuccessFactors, que es SSFF, y das clic en el icono Una vez que ingresamos a SuccessFactors, vamos a encontrar el menú en la esquina superior izquierda, donde vamos a encontrar la sección de inicio, mis compromisos de desempeño o mis compromisos académicos, que es donde tu líder te va a pedir que cargues tus compromisos de desempeño. También vamos a poder encontrar la sección de mi aprendizaje, y la de mi perfil serían las tres más importantes. La de mi aprendizaje no me voy a detener mucho porque tengo un video que puedes revisar específicamente sobre cómo trabajar en ella. Pero es bien importante que cuando recién entramos al TEC de Monterrey, también revisemos la sección de mi perfil. En la sección de mi perfil vas a poder encontrar tu información personal. Es muy importante que te asegures que toda la información que tienes disponible esté correctamente cargada, así como también la información correspondiente a datos de emergencia. En la sección de salud, debido a que seguimos con la contingencia de la pandemia, es importante que en la sección de vacuna COVID desde alta tus dosis de vacuna en caso de que las hayas tenido, así como la de los refuerzos. También es muy importante que en trayectoria profesional actualices toda la información correspondiente como tu semblanza o algunas participaciones ajenas al TEC de Monterrey que tengas tanto en ambientes empresariales como educativos que te ayuden a tener un mejor currículum y perfil de todo lo que es tu trayectoria profesional y académica a lo largo de tu vida. También puedes encontrar tu perfil académico, tu carnet de capacitación donde encontrarás las capacitaciones Últimamente actualizadas y también en la sección de acciones, en caso de que te lleguen a pedir en algún momento esta información, tienes acceso a la generación de documentos donde vas a poder imprimir los currículums que el TEC de Monterrey genera con esta aplicación para ti de clasificación a profesores, profesor inspirador, sabáticos, acreditaciones nacionales, acreditadoras en general. Una vez de que ya terminas de trabajar en la sección que corresponde, siempre puedes regresar al menú en la parte superior izquierda y cambiar a alguna otra sección de success factors que te interese revisar. En el siguiente video vamos a revisar cómo trabajar con la sección de mi aprendizaje. Espero que este video haya sido de gran utilidad.